Grabando, has visto que aparece a la derecha una ventana flotante que dice grabar sí. reunión y graba grabando. el audio, no lo que estamos hablando. No se está grabando todo, vale. todo lo que tú puedes ver, incluyéndome a mí en la pantallita, se está grabando. Vale, tú esto lo puedes cambiar a pantalla completa. ¿Eh? o volver a la pantalla inicial incluso ahora la que pantalla ah, perfecto, eso está muy bien ahora mismo lo he puesto en pantalla completa, porque estoy jugando, yo lo que quiero es que cuando tú te encuentres suelta te va a dejar para que tú también cacharrees, ¿vale? estábamos viendo vale. en la barra de de la izquierda, el contenido de cada una de las, de las pestañas. Hemos visto, hemos llegado a, a la grabación. Cuando se acabe, pues vamos a finalizar y después a salir. En los diseños, el contenido este es el mismo que ¿Sí? tenemos a la derecha, en la columna de la derecha. ¿Sí? Por ejemplo, si yo selecciono debate, verás que se transforma la, la pantalla. Y aquí tiene sí. otro contenido. Aquí podemos hacer anotaciones y podemos compartirlas. Mantenemos el chat, incluso podemos hacer una encuesta de respuestas múltiples o de respuesta corta. Bien. Eh, y en diseño la otra opción es de colaboración. Aquí se abre una pizarra en la que podemos compartir un gráfico. Podemos compartir un archivo. Yo he subido una foto ...antes de que accedieseis vosotras, que está aquí. Y este archivo lo podéis descargar. Es una foto. Mantenemos el chat y después podemos seguir haciendo aquí anotaciones. Genial. De estas tres pantallas, cada, uno, cada una de ellas tiene su función, lógicamente... Pero yo creo que la más útil es esta en la que estamos. Esta de compartir pantalla. Tú aquí puedes compartir, como te decía, el escritorio de tu ordenador, un documento, la pizarra. ¿eh? Y si yo comparto, por ejemplo, mi pantalla... ¿Tú ves que ahora mismo ahí aparecen dos pantallas? Pues aparece una en la que... Se está cargando. Pone primer monitor y segundo monitor. Yo voy a darle a primer monitor, selecciono y comparto. Y ahora verás que aparece la pantalla de eTwinning Live. ¿Sí? Sí. Bueno. Y tú preguntarás, bueno, ¿y cómo se crea un evento? Pues muy fácil. Tú ya te has registrado en eTwinning, me has localizado en personas, ¿sí? Sí. Te he invitado al grupo Proyecta eTwinning. Y ahora, para crear un evento, seleccionamos la pantalla de eventos y después crear un evento. Yo tengo... Estos eventos son los que los que yo he creado. Como ves, hay algunos, hay algunos pocos. Y el próximo que tenemos es un seminario muy bonito sobre sostenibilidad, sobre escuelas del bosque. Volvemos a crear eventos. ¿Y cómo creamos un evento? Es, todo esto es muy intuitivo. Seleccionamos el título. Vamos a poner Encuentro de la Comisión de Erasmus y una breve descripción. Consensual, contenidos del pro ...del proyecto... ...inicial. Por ejemplo... ...hay dos tipos de eventos... ...unos que son presenciales, que son las conferencias... ...y otros que son en línea. En este caso nos interesa... ...seleccionar en línea. Y le damos al siguiente. Aquí podemos buscar... ...una imagen que sea representativa... Como ves, al pulsar sobre esa pestaña se nos abre pues, dentro de tu ordenador una carpeta o el escritorio donde tú puedes seleccionar una imagen, la que quieras. Bien. Y bueno, pues vamos a seleccionar una. Esta, por ejemplo. Ah, no, este es un, esta no va a valer porque es un vídeo. Una cualquiera, no nos vamos a complicar mucho. Esta. es un señor haciendo una fiesta. Como ves, podemos seleccionar la lengua. Vamos a dejar el español. El número de personas a las que vamos a emplazar a la reunión. Hay diferentes opciones, de 2 a 10, hasta 100 personas. ¿Y qué tipo de reuniones? Pues va a ser para buscar socios. Y seguimos avanzando. Nosotros podemos invitar a todas las personas de Twitter o únicamente a los contactos que yo tenga. O invitarlo a idiomas y a miembros de países específicos. Vamos a dejarlo en la primera opción. La duración del, del evento, que puede ser 30, 60 o 90 minutos, y una fecha. Vamos a hacer que sea el 14, el sábado 14 de abril. Cuando yo le voy a buscar, aparecen las franjas horarias de dos y media a tres horas. Este es el horario que hay en Europa Central selecciono y paso siguiente no voy a seleccionar a ninguno de los contactos que tengo lo dejo en abierto invito cero personas y quiero que tenga la posibilidad de que haya foro y de que yo pueda subir archivos y ahora ya se me aparece el resumen del, del evento que he creado ¿Eh? si estoy conforme con todo esto le doy a enviar Y vamos a ver que el 14 de abril aparece, ¿lo ves? El encuentro de la comisión de Erasmus. Eh, una cosa importante, justa, es que no puedes modificar una vez que ya lo has validado, tendrías que eh, borrarlo y volver a empezar porque no se puede modificar, ¿de acuerdo? Vale. Pero estos son eventos, ¿verdad? Si yo quisiera hacer algún proyecto ya sería distinto, que es lo que estamos haciendo ahora con lo del el boceto, ¿no? Sí. Sí, pero en el futuro los eventos te dan mucho juego para encontrar socios. Perfecto. Sí. Socios para tu proyecto, ¿no? Imagino para el que tú quieres. Eso es. Socios para tu proyecto, efectivamente. Si sí, ahora lo que acabas de hacer es un es un boceto, un borrador, sobre todo para ver qué aspectos debe tener un buen boceto, un buen proyecto, ¿no? Que reúna una serie de requisitos, ¿sí? Ajá. ¿Y eh, quieres eh, crear un, un evento o, o quieres.? ¿Quieres realizar alguna actividad. de relacionada con el curso? Eh, no, en principio tengo ideas para hacer, pues, el boceto. Y. Y a ver si luego se puede llevar a la práctica, pero vamos, que yo creo que, que estoy dando un poco palos de ciego, que no, no sé yo todavía muy bien cómo, cómo trabajar y cómo enfocar esto, ¿sabes? es el el concepto del proyecto que, que he visto, yo soy de educación física, entonces quería aplicarlo para pues eso para mi área y... Y bueno, si sí salía bien, pero en principio es un boceto, ahí me, de, ahí me quedo, ¿eh? Ya, bueno, pero es la, como el primer paso de, de lo que en el futuro puede llegar pero a cuajar más, y más. ser un proyecto real, ¿no? Hay que empezar a jugar, ¿no?, de alguna manera y empezar a, pues eso, a lo que estás haciendo, a practicar, ¿no? ¿Qué elementos debe tener, no? Para eso está la rúbrica que te va orientando, ¿no?, en qué aspectos debes tener en cuenta, ¿no? Pues sí, además yo la informática un pues... poco regular...